Dice Leonel Fernández Reina que el PDD de Danilo quedará en el tercer lugar a pesar, ya comenzaron la lluvia de encuestas esta encuesta que, que ya salió en los diferentes diarios y que yo le decía a ustedes que la Junta debiera trabajar para eso y evitar eso de que estas firmas encuestadoras mentirosas que no pegaron una sola en el proceso interno del PLD y que ya la gente no cree en encuestas. Antes, cuando una encuesta salía en un diario, puede venir aquí, señor director. Cuando una encuesta salía en un diario, todo el mundo, la GALU, oh, vamos a ver, la Pension and Berlin, no, vamos a ver. Ah. Ya la gente ni cree en los periódicos porque los periódicos con sus dueños tienen sus líneas políticas. Y ya usted sabe que si se publicó en el periódico tal, es del PLD. Si se publicó en el periódico tal, es del PRM, que antes era PRD. Y si se publicó en tal otro, es reformista. Porque aquí los dueños están alineados con la política, que son los que sustentan esos diarios. Y obedecen a ese tipo de gente. Hay gente incluso que a través de esos asuntos, lava todo ese dinero del gobierno y pagan las encuestas ya, debieron tomarse aquí en vez de la Junta haber aceptado todas esas firmas tomar medidas con las firmas encuestadoras porque ya nadie cree en ellas, todas se equivocaron con Leonel y con Gonzalo porque todas mienten, todas dependen del pago, cualquier encuesta que usted ve ahora no crea en eso que eso es para venderle percepción porque el pueblo dominicano por desgracia Solo sabe mucho de dos cosas, de pelota y de política. Aunque el dominicano dice que sabe de todo y al final no sabe de nada. Somos, somos de los pueblos menos educados y más mal educados de Latinoamérica, lamentablemente, de Iberoamérica y del mundo. Por eso salimos en los últimos lugares en todos los estudios. Y al bruto lo que le venden es percepción, porque el dominicano en pelota... Muchachos, ¿cuáles son los, los dos equipos que tienen más fanáticos en el béisbol invernal? Águila y Licey, porque son los que más campeonatos tienen. Y el dominicano no le juega gallo perdido. Ni equipo que no gana. Los que más fanáticos tienen son los, los partidos del sistema, los grandes. Que se han descalabrado ahora porque el PLD quería poner un monopolio, como hizo Trujillo con el partido dominicano y la famosa palmita. El PLD quería su estrella morada, que fuera la. La única fábrica de presidentes, y se, de acuerdo a Leonel, ¿y en qué se convirtió? En una fábrica de millonarios, más que Leisa. Y tengo que decirlo bajito. Pero no se puede decir porque se ofende mucho a la gente y se pone muy sensible en épocas de, época de campaña. Entonces la, la, la Junta debiera tomar medidas con esa gente que miente en las encuestas y que lo que vende percepción. Todavía boca de urna daban a Leonel un 70-30. Solo una acertó con un 4% de, de margen de error. Y no la voy a mencionar porque si la Junta no toma la medida, siendo el organismo rector, de acuerdo con la ley de partidos y de acuerdo con la ley electoral, con la 3318 y con la 15.19, pues, ¿qué va a ser un leguleyo plebeyo de un pueblo, de un pueblaco como San Francisco de Macorís? Que suele ser capital de importancia cuando es capital electoral y después lo que somos nosotros es comida de puercos. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Sí, dígame. Eh, muy aceptado su comentario. Pero usted sabe, el pueblo, el pueblo es el malo, que vota todos los años por los mismos ladrones que no han gobernado y no han progresado. El pueblo se culpable de todos sus males. Eso es verdad. Usted acaba de darle en el clavo. El pueblo es el más malo. Y yo decía, de estas encuestas que ya pues me habían enviado, a ver si encuentro, ¿verdad? Porque son tantas. Aquí está, la sigma 2. Escuche usted. De la, le voy a enviar, después de esta llamadita, señor director, porque yo quería, ustedes saben que tengo que hacer el comentario, ya yo ni siquiera sé si este fue el comentario que tomaron, porque el comentario principal es otro, que yo supongo que la gente del gobierno no va a tomar este comentario que yo voy a decir para ponerlo en las redes, ¿verdad? Ni nada de eso, porque afecta directamente al penco. Buenas noches.